Habiendo hablado de zombies, ahora toca vampiros. Clásicos versus modernos. Vamos allá. Hoy hablaré sobre los vampiros. Los vampiros clásicos son elegantes, excepto Nosferatu, que ese fue una invención del cine para no pagar derechos de actor Abraham Stoker. Los modernos no es que sean feos, pero... Tienen esa plumilla que en vez de murciélagos parecen... loros. Eh, los antiguos iban engominados. Eh, en cambio a los nuevos... Los vampiros modernos pueden reflejarse en los espejos. Por el contrario, los clásicos no pueden. Sí, claro. Y después los de serie B son los antiguos. Esos borraban... no se sé, reflejaban en el espejo. Es más difícil de hacer eso antes que ahora y las pelis antiguas son las de serie B y ahora nos los borran a ver pelis de Vampires clásicos bien Vampires de los nuevos no aparte de que se pongan gafas y puedan sobrevivir al sol gafas de sol no no mola así que ¡Me las piro, vampiro! Os enseño mi disfraz de... ¡Vampiro!